Yo el otro fil eh, está diciendo que si uno digamos, bueno, yo no tengo ya eso, pero si dijera link, los XM, los 2.80, no, voy a sacar 80, una, 100, para ves, Si me sale, porque esta cosa para que me salga no, ya es, este, mira, si me salió ya es, eh. no, resonator, ultra-storage. Si señale sí, fue Shield. Bueno, ya me portal key. el portal que sale así en rojo porque queja que esto es donde uno va a generar el link yo lo inicié el link desde este otro portal que no me acuerdo el nombre esos cambios tan abruptos desde placa como placa vertido grafitimuna es el vértice del otro fil es este de acá Van a ver que ahí me sale el link hacia ese portal. Cuando está en rojo, ¿sí? es hacia donde ir va a ir el link Si sale muchos portales, que están dando vueltas, el que está en rojo es hacia donde va a ir el link O sea, si uno coge aquí, pues yo solo tengo una llave, pero uno escoge aquí, el portal quiere uno limpiar. Bueno, vamos a atravesar otro portal a volver a limpiar. tiempo, ya, a tiempo vamos a limpiar. 10. 10 hacia 80. 80%. Ya ya que está más alejado. Ah, ¿cuál? Ah, Crazy, es, crazy Graffiti. Link sí. y me generó este campo de 14 ¿no? De news. Ahorita vamos a 3 hasta allá a limpiar. Cada vez tenemos que irnos más lejos, antes eran como pasitos, como unos cuantos metros para poder limpiar. más hacia este lado. 8 no se puede sido un intento limpiar de aquí hacia allá No se puede, porque este portal está dentro del fil Entonces tengo que dirigirme a una de las esquinas Y la esquina es ¿Qué? Para poder limpiar XM, 8 Bueno, no sé por aquí yo como que creo que Ya, sí. ¿Ya lo cojo, sí. listo entonces desde Crazy Graffiti vamos a limpiar hacia Graffiti Mona ¿Tú tienes llaves de... a tempo? Eh, no, ya miramos eh, a Bueno, mientras miramos a hago el otro video